En directo desde Murcia, 298 días seguidos de protestas. Esta es la parte 2, como ya habéis visto en el título. Hace un momento hemos cortado porque teníamos problemas con el sonido, ya lo hemos solucionado. De todas formas, comentar si se oye. Pero bueno, 298 días seguidos, 298 días seguidos en que los murcianos y las murcianas del barrio del sur salen a la calle para reivindicar una ciudad unida para decir que no quieren un muro, ni una catenaria de 25.000 voltios a 80 centímetros de casas, colegios e institutos. ya que estamos, en Murcia. Aurora y bueno, pues aquí estamos antes en el anterior periscope, hemos estado hablando con, con una persona no sabemos si se ha escuchado su testimonio, pero nos ha dejado un testimonio, nos ha contado que él cuando tenía 10 años tuvo un accidente que casi pierde la vida en el accidente y en ese tiempo la Risaca estaba mm, al otro lado de la vía, no estaba en el Palmar, estaba en el lado norte de Murcia y cuando él iba de camino a la Risaca le, le pillaron la barrera y porque iba a pasar el tren y por ese tren casi pierde la vida y entonces nos cuenta de que desde que él tenía 10 años él piensa que eh, esa barrera física que era la vía del tren se tenía eliminar pero ahora más que es mmm, que es un muro un muro de la ciudad de Ando, se tiene que eliminar ¿Dónde está el asistente? Tenemos a Antonio y a la gente en Venga. diga, buenas noches. Buenas noches. Vecino, ¿qué? ¿Voy a ponerme así? Vamos a beber. No, aquí tenemos al señor Antonio, sí, el, el mejor bailarín que hay en las vías. Exactamente. Antonio, De esta mujer puede ¿cómo vamos? ¿La buena noticia cómo ha caído? La buena noticia y, ha caído bien. Y que, que... Pero eh, aquí la buena noticia siempre las vemos con cierto escepticismo, porque sabemos que puede, no puede. De momento, seguimos celebrando. Sin ir más lejos, tenemos el, el domingo la sangría y la cena que cada uno traiga. Pero yo creo que tenemos un cierto resquemor de pensar por un lado que pueden venir, pero estamos ya un poquito quemados y no sabemos hasta qué punto. De hecho, no nos gusta que nos hayan dicho que las obras tienen que seguir, pero claro, las obras que están siguiendo y además rápido son las de la llamada vía profesional ...que eran las obras del, avi, del AVE y del Corredor... ...mientras que aquellas van rápidas... Eh, ...las del soterramiento apenas se ven... ...hay algunas máquinas por tiradas, ...pero no se hace nada... ...por tanto, que las obras tengan que seguir... ...y que las que están siguiendo... ...son las que nosotros no queremos... ...y sabemos que solamente las queremos... ...cuando ya empiece el soterramiento... Como, lógico, ...como es lógico, pero... ...eso no nos gusta, o por lo menos a mí no me gusta... ...y el domingo hace 300 días ya aquí, eso de protesta... Es. ...no Antonio, domingo, 300 días... ...el domingo son, van a ser 300 días... ...y justamente por eso vamos a... a conmemorar un poco ese, ese, esa cantidad de, de meses... ...y haremos, ya digo, a partir de las 9 y media por ahí... Una, tenemos preparada ya una sangría... ...y lo que la gente se vaya trayendo de las casas... ...claro, nos traemos los bocadillos y cenamos sí, aquí... ...para ti, para tres o cuatro más... ...claro... Si alguno y lo compartes con lo que haya traído el otro... ...claro... ...etcétera, sí. etcétera... ...en las vías somos una buena familia... ...y gente además que estamos sobre todo... ...porque no nos ven, den gato por liebre... ...no nos gustaría que nadie intente darnos gato por liebre... ...porque seguramente que se va a llevar la culebra... ...eh... Pues no nos vamos a dejar engañar. Claro, no, engañar. no. No nos vamos a dejar nos engañar. Llevamos muchos días para dejarnos Son, de engañar. Sí, ¿eh? llevamos mucho tiempo aquí sí, y yo... aquí estaremos mientras que no veamos, pues la verdad... La mitad de soterramiento, hasta que no veamos que tenemos que irnos cuando, de aquí porque vienen las máquinas a hacer este soterramiento. Que, es que es seguro, que es seguro. Y que ya está el agujero hecho en muchos terrenos. si ya solamente queda el paso a nivel, sabemos que eso pues es, es arrascar un poco por debajo, meter tres ratas y lo, lo hacen Claro, vez. somos conscientes que esto tiene que estar cerrado un mes, totalmente, dos, totalmente. porque... ...tienes que hacerlo... Sí, sí, ...y nadie va a decir nada y, tal. y nosotros estaremos el bueno, tiempo que tengamos que estar... Exacto. ...pero no vamos a estar ni un año, ni dos, ni exacto. tres... ...de eso nada... ...pero si las obras están para lo que están... ...queremos que se paren, ...quitar la pasarela... ...y el muro que no hace ninguna falta... ...porque el muro... ...el muro eh, no lo hicieron para la vía provisional... ...la vía provisional tenía ya unas vallas aquí si ha estado pasando ciento no sé cuántos años el, el tren y se supone que pasaba con seguridad con pues la misma valla que había se traslada más allá entonces el hacer el muro el hacer el muro que se hizo en el fondo es porque ellos nos querían colar ahí nos la quisieron colar el ave, el corredor y por eso estaban haciendo lo que estaban haciendo de tal manera que ahora mismo el muro no tiene ningún sentido y la, y la jatenaria tampoco etcétera, etcétera pero bueno, de momento lo que... Queremos es que nos la den con queso. Ustedes están viendo con qué velocidad pasa el tren. Bueno, Antonio, vamos a ver si hay otro vecino que quiere darnos alguna explicación. Vamos, al comisario. Aquí el señor comisario, díganos usted una palabra o algo. ...yo soy reportera... ...reportera, pues, por... ...la cortera, de reportera a la cortera... ...pero no, no dan nada... ...pero, ¿qué quiere que le dé? ...vamos a ver, ¿qué quiere que le dé? No, no, no. ...pero, ¿por qué viene aquí para echar a los clientes? ...no, no, los clientes no... ...sí, me ha un cliente... ...es que se me va huyendo, me va huyendo, me no, va huyendo... Ha hecho un cliente ahora, ahora para concentrarlo otra vez... ...no, no vamos a ver, Dime, comisario... ...dígame usted... ...está contento con la noticia que hemos, que hemos recibido de Bruselas... ...sí... ...claro que sí... ...sí... ...muy contentos estamos... Sí. ...y si no lo hace, ¿qué es lo que vamos a hacer?... O, o ...no sé lo que haremos... ...habrá que estudiarlo... Hab, ...no, habrá que hacer lo peor que lo hicimos antes... ...bueno, pues entonces también tenemos que estudiarlo... Sí, claro... ...pero con paciencia... ...se hace todo... ...se hace todo, vamos a darle a esta gente paciencia... Y dos, y sin violencia, y nada, nosotros no somos violentos. A, a la que tiene que darle reportera aquella, <risa> a esas dos. No. ¿A la de la pantalón blanco? A las dos. No. Venga, a la, no. vamos, a, ¿cómo se llama? Que no lo sé. La Charu. Charu. La, y la vamos, Dani, Dani, vamos. Buenas noches, Chari. Hola. Buenas noches. ...dime, preciosa. Vamos a ver, ¿te gusta la noticia que hemos recibido de Bruselas? ¿Qué hombre, parece? hombre divino. Divina, divino. A ver si fuera verdad, pero deberían de sacar ellos el dinero de su bolsillo. La Las multas, ¿eh? debían de ponerlas ellos de su bolsillo, no del fondo que tenemos en común toda España. ¿Qué te parece a ti? Pues si es que es así. Hija. Pues ya está. Si los españoles tenemos que pagar. Lo todo, lo, que ellos, todo lo que hagan ellos el malamente ha Lo tenemos que pagar nosotros Entonces te parece bien hombre pues un pero pasico eh, Hemos levantado eso, un poquito el pie Mira, lo que nos falta es que nos quiten este monstruo de aquí Poco a poco Si no lo quitan Que se quede ahí Tornillo, no, tornillo, no tornillo, tenemos valor nosotras a quitarlo No, eso llamamos a dos o tres Estos que recogen chatarra y si y en dos Y en dos días Te de lo desmontan y lo vendemos nosotros. No, ¿para qué? Que lo vendan ellos. Peso, lo vendemos al Hombre, peso. Hombre, para el peso sí que nos vamos a ganar, para hacer aquí una buena cena. Claro, claro. Bueno, pues nada. Gracias, guapetana. Vamos a ver, aquí, aquí estamos. Pues vamos a buscar gente. Vamos a buscar gente para hablar, porque aquí... ...el Cecilio, recuerdo Cecilio... ...te echamos de menos... ...aunque tenemos aquí un profesional... ...hombre, un profesional, ¿eh? de <risa> vamos Jesús, que también nos está viendo... ...sí, también Jesús, también, todo. Sí, bueno, aquí, pues también, a todos... ...vamos a ver... ...buenas noches, aquí tenemos al capitán... ...a qué comisario este es capitán... ...¿qué pasa? ...acabo de llegar de la playa... ...qué suerte no. tienes, pib. No ...me he ido a las dos y ahora aquí estoy... Acabo de ...¿qué te parece la noticia de Bruselas?... Me parece una buena noticia Todo lo que sea eh, Noticias así son buenas No es porque a estos les da igual Y las da igual como no juegan con su dinero Pues sí, bueno Pero una noticia buena No son pasos atrás, son pasos adelante Pasico, pasico, ya verás cómo la hacemos pues si sí. no lo quita, estamos pensando Que al comprar unos destornilladores <risa> Y echamos Cuando baje el sol Tornillo, a tornillo, tornillo Y en un mes <risa> Todo fuera Lo quitamos poco a poco ¿Tú colaborar también? Por supuesto de Además primeros. el ferretero nos deja los destornilladores gratis Pues ya está pues vale A por ello a Buenas noches, capitán Ay. Vámonos, pues aquí estamos como todas las noches ¿Y dónde está Cecilio? Cecilio está ahí mismo en su casa, descansando Y Jesús está viéndonos ¡Ah, que está Jesús viéndonos! ¿Qué? Otra noche aquí más, bien. Otra noche más. ¿Estás contenta por la noticia de, sí, de Bruselas? Sí, señor. Ya ahora ah, que, no, no, no que nos oigan no, no, y nos contesten. La verdad es que estamos contentos. De la noticia de Bruselas estamos... Aquí la gente no sabe qué es la noticia de Bruselas. Ah, no sabe, pues la, la, Bruselas está... Que, que lo del medio ambiente se lo han saltado a ellos llegaban, querían hacernos aquí, ponernos las cantararias y, y eh, eh, lo de esos terramientos, nada, por superficie el ave. Y no, y pues le ha dicho que nada. Y estamos muy contentos. Vamos a ver. A ver, aquí entiendo. Somos gente ¿Eh? acerca del día 300, ¿qué le parece? Y siempre <risa> En He su favor, ahí así, así. Todas las noches aquí. Pues que ahora no hay mucha gente, porque la verdad, pues están en las playas, ¿eh? Porque uno se va y otros vienen. Vamos a ver. a la señora Carmen. Vamos a preguntar a la señora Carmen qué le parece la... ¿Eh? Venga, Carmen, no, un poquito. Por algo, lo de Bruselas. Venga, explícale no, no, no, no, la noticia no. de Bruselas. Hoy no, hoy no, hoy no voy a... Hoy está Carmen que no quiere hablar. Y Mirani. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué haces otra vez de locutora? ¿Por qué? No hay nadie por frente. <risa> <risa> Hermosa eres. Mira <risa> que bien sentado está aquí. <risa> Mírala. ¡Qué bien! fresco, tanto? La verdad es que aquí no a gusto estar. Bueno, Cuando vayáis y me voy. Voy a saludar aquí a unos amigos. ¿Te ves? Bueno. Mira, va al ferretero, ¿no ven para acá. Señor Manuel, un momento. Un momento, vamos a ver, aquí el ferretero que nos va a regalar los lo destornilladores para quitar la pasarela ¿Cuánto nos va a regalar? Destornilladores y llaves fijas Ah, lo de llaves fijas, no, eso también necesita Claro, hace y, Le... y un freso para que lo cortéis desde abajo desde el... Y las gafas ah, para el freso, que Claro, nada, todo eso, contar con ellos que lo regalo yo ...si vais a empezar a quitarla ya... ...además, si es que os podéis evitar el trabajo... ...solo que con que se lo diga a los rumanos... ...ya se encargarán ellos de, de, de quitarla no, y llevarla... Es porque ellos lo venden y lo que lo vamos a vender nosotras... <risa> ...para hacer una fiesta... ...que también queremos dinero... ...hombre... ...bueno... <risa> ...bueno, pues mire, aquí estamos todos... ...unos van, otros vienen... Pues nada. ¿Qué dices tú, Chile? ¿Quieres reportarlo? ¿Fernando? Saludos a Cecilio? Cecilio. ¿Dónde está Cecilio? ¿Dónde está Cecilio? ¿Cecilio está, está malico, Cecilio está malico. Vamos a ver. Estamos aquí todas las noches. Como todas las noches, que sí, hijo. Bueno. ...vamos a la playa por durante el día y por las noches a las vías... ...claro, si sí, está la playa muy cerca, un allá. Y, ...y para acá, claro... ...y aquí seguimos, a ver si nos quitan esta pasarela, ¿no?... ...que, que creo que... ...no sabe la última noticia... ¿No? ...el ferretero nos regala... ...el ferretero, el ferretero... ...el ferretero nos regala la llave inglesa... La ...freso, ha, y... ha dicho un el soplete, el soplete o no soplete, sé... Soplete, ¿sí? ...y la llave fija, rosa. la quitamos... Si no lo quitan ellos, nosotros topo los buenas mano topo de... los buenas si Nosotros pobre... no queremos ni violencia, nada, por lo bueno Pero si vemos herramienta... que ellos no pueden quitarlo porque no tienen obrero, pues nosotros claro. lo hacemos. Claro, mano de obra que hay de sobra. La mano de obra... ...y con ganas de hacerlo, eso... Lo hacemos nosotros, pero nosotros no nos vamos a adelantar, que ellos la quiten. No, claro, y, y tiene que ser una sorpresa, no vamos a decir mañana la vamos a quitar, ¿vale? si lo presentan aquí no nos dejan quitarla, si, si quitarla, se, quitarla, se quita la se quita, pero bueno... Ya veremos cuándo se hace. De luego gente, con ganas de, de, de, de quitar eso hay muchísimo, muchísimo. Y yo entre ellos, claro. Y como el muro es el metacrilato, que hay muchas fotos de los ecologistas desde ANSE, de Naturalistas del Sudeste, hasta Ecologistas de Nación, que están denunciando la cantidad de pájaros que mueren estrellándose en el metacrilato... Sí, eso sí es verdad. Entonces, lo he visto. El metacrilato también fuera, son cosas que hay que evitar. Y el paso a nivel de la senda de los garres, yo también soy partidario de que abrirlo... hay que volver a tomar los pasos para atrás y volver a abrir ese paso que se viene colapsando Ronda Sur y se colapsa todo Pues nada, poquito a poco ya verás cómo lo vamos a lograr, entre todos los vecinos Y el respaldo de la Unión Europea que decía que no se puede electrificar toda esta línea no puede estar electrificada así que ahí estamos que gracias a una denuncia de un vecino que le costó su dinero pagarle al abogado bastante dinero por cierto ha ido surtiendo efecto sea que estamos luchando día a día ...no nada... ...día a día estamos aquí luchando... ...y estaremos... ...ahora dice que bueno, si podemos hablar... ...dice que vamos a quemar la red... ...bueno una noticia... ...domingo a las nueve y media... ...aquí y que estén conectados todos porque va a haber celebrar los 300 días 300 días vamos a hacer sangría va a haber fiesta el domingo por la noche aquí todos todo el mundo que se conecte y que venga el domingo y que traiga su bocadillo y el bocadillo para el vecino usted va a venir el domingo por supuesto ¿Cuántos bocadillos va a traer? Yo, bocadillo, no, yo me voy a traer. Vale. Hay que traerlo. Pero bocadillo en la cena. Claro, no, no, alguna saladilla o, o algo se puede hacer. Vale. Venga, pues ya lo saben todos. El domingo va Bueno, no, no vayamos. Una buena fiesta. ¡Vamos a quemar las redes ¡Pero qué no. bueno bueno qué no te cogen. No, ¡No, no, bueno bueno pues buenas noches y y ya lo saben todos. mañana. bueno Pues bueno bueno estamos ya. ya. Lo hemos el el domingo. Eh, hacemos 300 días seguidos. seguidos domingo... ...aquí en Murcia, a, la, a partir de las 8 y media a 9 vamos a estar como cada noche... ...vamos a tener una, una cena aquí en las vías... ...cada persona va a poner su comida en común... ...y también se avisa que el domingo sobre las 9 y media... ...que todo el mundo esté conectado con Periscope o con Twitter... ...a su móvil porque vamos a, a lanzar eh, un, un hashtag... ...pretendiendo ser trending topic nacional... Así es que todo el mundo el domingo que prepare sus móviles, que los lo traiga bien cargados y en la mano, que vamos a enseñar a España lo que es luchar y vamos a hacer eco de nuestra lucha a través de las redes sociales. parece que va siendo ya hora de despedirse, o vamos a terminar, nos vemos mañana como, como cada noche, a lo mejor tenemos un periscope por la mañana, pero seguro como cada noche aquí en la vías. Sí, como dice Cecilio, martes y jueves, concierto. Ahí tenemos una apretada agenda en las vías. Casi todos los días tenemos actos. Y el lunes, vía. Ya la séptima edición, el séptimo programa. Pues bueno, con esta imagen nos vamos a despedir. Mañana es la noche 299, calentando motores. Para la noche 300, el domingo... Y bueno, nos vemos mañana por la mañana y mañana por la noche estamos aquí, como ya he dicho, noche 299. Un abrazo, una Una abrazada, buenas noches, buena y hasta mañana, fin de más, fin será.